Ahora hablemos del tercer nivel del iceberg de Call of Duty Vamos bajo el cuerpo del iceberg Nos vamos acercando a lo más oscuro de este grandioso iceberg Que ustedes han apoyado de tal manera que yo no dudo en quemarme las pestañas En hacer cada vez mejor contenido para este iceberg Pero bueno, sin nada más que decirles, comencemos Este secreto es como una pequeña continuación de un misterio que tratamos en la punta del iceberg, y es que habla de estos mismos personajes, Adler y Bell. Vamos a hablar de algo más profundo sobre estos dos, y es la razón, no qué pasó después de que Adler le ganó el duelo a Bell, según lo que les estoy diciendo, sino que la razón por la que Adler quiso eliminar a Bell, o según nuestro veredicto, lavarle nuevamente el cerebro. Y es que si nos remitimos a las pruebas, o sea, a la campaña de Cold War, exactamente en la misión en la que nos revelan el lavado cerebral, se nos dicen que las memorias que introdujeron en nuestro cerebro le pertenecen a Adler, para que Bell tuviera cierta consistencia en su memoria. Por lo cual se puede inferir algo, no, inferir no, es que nos lo dicen 100% Y es que Bell conoce tan bien a Adler como Adler a sí mismo Conoce hasta el último de sus, de sus íntimos y sucios secretos que debe tener como el agente secreto que es Cosa que Adler no debe sentarle nada bien es verdad que no tenemos información sobre qué quiere esconder Adler, en, en, o sea, hablando de manera precisa, pero tenemos un par de pistas. La primera son ciertos diálogos que tiene él con Jason Hudson, en los que se nos dice que si Adler hubiera acabado con Perseus en Vietnam, nada de esto habría sucedido por lo cual podemos deducir que Adler tuvo la misión de ir a eliminar a Perseus y no lo logró, de una u de otra forma no lo logró, por eso Persis sigue suelto y evidentemente no quiere que se sepa. Y la segunda pista que tenemos es que en la misión de Vietnam vemos a Adler joven y sin su cicatriz, no vemos la cicatriz tan característica de este personaje, o sea que Bell sabe cómo obtuvo a Adler esa cicatriz. Y esto puede estar ligado a lo que les dije anteriormente. A la misión que no completó con Perseus. Por lo cual mi veredicto es que Adler nos está escondiendo. Pueden ser varias cosas. Para mí la primera es que... No pudo acabar con Perseus, no pudo, simplemente no pudo, no comparto la teoría de que él es Perseus porque al final malo del juego se ve que Perseus lo conocía pero aún así dejó que lo mataran, por eso no creo que Adler sea Perseus o pertenezca a Perseus, o sea un traidor. Pero lo que sí creo es que Adler se avergüenza de ello o no quiere. Quizás sea algo como, por ejemplo, por ponerles un ejemplo tonto, el de JD en Gears of War 5. JD dio la orden de matar civiles y al verse abrumado. Quizás a Adler le pasó algo parecido para que se hagan una idea. Entonces, ese es mi veredicto. No sé qué opinarán ustedes. Frost. Uno de los protagonistas silenciosos De Modern Warfare 2 y de la saga Call of Duty en general, ya que Fue el miembro del Delta Force que estuvimos Manejando en todas las misiones Con el grupo Delta, por lo cual Podemos considerarlo como fundamental Para el desarrollo de los hechos de la Campaña y de la tercera guerra mundial Que se nos presenta en Modern Warfare Pero en la recta final del juego Ya en el último acto, específicamente En la penúltima misión del juego Llamada La Madriguera El Delta Force se une con los restos de la fuerza operativa 141 conformados por el Capitán Price y por Yuri Y hacen equipo para rescatar al Presidente Borzevsky de una mina De diamantes y así evitar La guerra y sí, en esta Misión se juega con Todos los personajes que había Tenido el juego hasta ahora que no están Muertos evidentemente como Soap Se juntan Sandman Yuri, Price, Grinch Track, Nikolai y Macori. McCoy, así es, no está el bueno de Frost, no está nuestro gran sargento Frost, pero... ¿por qué pasa esto? Poca es la información que tenemos al respecto, se le sacó de manera muy brusca en la campaña, así que tenemos que buscar nuestra propia explicación, y esta explicación puede estar en un detalle al que nadie le presta atención, y es que... Metal-01 es el nombre en clave de Sandman Es el nombre de, del operativo Sandman más o menos Para que me entiendan O sea, es como la designación militar Al Capitán Price se le dice Bravo-6 Por ejemplo, Vikingo Negro Por ejemplo Esa pues sería lo mismo con Sandman A Sandman se le dice Metal-01 como se nos muestra al inicio del juego? Metal-01 es Sandman Metal-02 es Grinch Metal-03 es Track ¿Cierto? ¿Y cómo se llama Frost? Metal-04 y para los que jugaron Warfare 3, les voy a hacer una pregunta ¿Cómo se llama el personaje que se utiliza en la mayoría de operaciones especiales de Modern Warfare 3 evidentemente? Metal 04 Metal 04 Así es amigos, se llama Metal 04 algo muy interesante No digo que todas las operaciones especiales ocurran después de la campaña Porque ya he visto que mucha gente cae en ese error Pero prácticamente todas encajan Prácticamente todas en una línea temporal eh, bien armada encajan Además porque entre, entre misión y misión con, eh, con el equipo Metal Hay cierta distancia temporal Por lo cual sí que pueden encajar estas misiones Especiales de las que les estoy hablando Y hay una misión en la que me quiero centrar Una en especial Y la misión se llama Hielo Negro Es una misión que no venía incluida en Modern Warfare 3 de fábrica Es una misión que se incluyó en un DLC La cual ocurre al mismo tiempo exacto de la madriguera De la misión de la madriguera al final de Warfare 3 ¿Y a qué personaje controlamos? Pues a Metal 04 O sea nuestro buen Frost Quien estaba encargado de activar un DSM cargado de datos Que ocasionarían la autodestrucción de la mina de diamantes La cual funcionaba como un almacén para de armas de Makarov Y evidentemente la misión era destruirlo cosa que vemos al final de la misión cuando todo empieza a explotar además un detalle también que encontré muy curioso y es que dentro de los archivos del juego se encontró la voz del capitán gritando Westbrook el apellido de nuestro sargento Frost para el que no lo sepa su nombre es Derek Westbrook por lo cual este archivo es muy extraño porque pareciera que entonces sí estaba hecho para utilizarse Frost en esta misión pero finalmente no fue así ¿Por qué? Me dirán ustedes. Pues yo digo que es para que en las operaciones especiales tuviéramos un amigo. Alguien que ya conociéramos. Y... Otra, aquí una teoría mía, es que lo primero en desarrollarse en este juego fue la campaña. Luego se desarrolló las operaciones especiales y pens como pensaban eliminar a Frost en la campaña, pues decidieron pasarlo a las operaciones especiales y que ahí tuviéramos una respuesta de dónde estaba. Un cliffhanger bastante interesante y más para que los DLC se hicieran atractivos y Entonces ustedes me dirán Jota entonces cómo iría esta línea de tiempo pues estaban ellos estaban haciendo sus misiones la última que tuvimos con Frost fue tierra calcinada en la que secuestraron a la hija del presidente yo creo que en esa misión Sandman al darse cuenta de lo duro que fue Frost como soldado o sea siempre lo fue pero quizás esa misión fue la cereza en el pastel para que Sandman recomendara a Frost para que lo ascendieran, incluso a su propio nivel, al de sargento mayor. Sandman es un sargento mayor, Frost es un sargento de tercera línea, puede ser algo así. Por lo cual yo creo que Sandman recomendó a Frost para ser ascendido a su mismo nivel y que tuviera su propio escuadrón, cosa que vino de perlas para la invasión a la mina de los diamantes, ya que Sandman y Price iban a llevar su escuadrón en la misión principal que que era rescatar al presidente y Frost, que era un soldado de los más duros que habían, fue llevado a que hiciera explotar la mina. Él solo, como siempre hizo las cosas, él solo. Por lo cual, me parece que este es un final bastante satisfactorio. El bueno de Frost sigue vivo. Y me parece que juntándolo con algo que les mencioné en un nivel anterior del iceberg, podemos, podemos decir que Frost pudo ser incluido en esa eventual fuerza operativa que creara el Capitán Price después de acabar con Makarov. Un final, la verdad, me parece bastante satisfactorio. Y sobre todo, congruente. Esta es una pregunta que para los que jugaron la campaña de Warfare 2, aún así se les puede escapar, ya que nunca es algo muy claro. Pero para responderla empecemos sentando un precedente, y es que el que informó a Makarov de que había un infiltrado en sus filas en el momento del atentado al aeropuerto Sakaeb fue el general Shepard. Evidentemente Makarov no lo sabía. Shepard simplemente le mandó la información sin ningún remitente ni nada. Por eso fue que mataron a Joseph Allen. Makarov no tenía ni idea hasta que les llegó esa información. Piensen que ni siquiera creo que Yuri sabía que había un informante detrás del de, de, de atentado. Es más, yo pienso que si Shepard no hubiera informado esto. Allen estaría vivo o mejor si Shepard hubiera sido una buena persona, le habría dado la orden a Allen de matar a Makaro y evitar el atentado, porque murió mucha gente en ese atentado. Pero Shepard quería la guerra para recuperar su prestigio perdido después de la bomba nuclear de Modern Warfare 1. Pero él no tenía nada en contra de la Fuerza Operativa 141, ya que ellos eran quienes hacían el trabajo sucio y todos confiaban en él. Por lo menos hasta el reintegro del Capitán Price. Este fue un punto de inflexión. Ya que este era un personaje. Era un perro con mucha cancha. Era un perro viejo. Él sabía en quién confiar. Él sabía cómo se hacen las cosas. Y desde el primer momento. Él no confiaba en Shepard. Simplemente no lo hacía. Y se ve cuando lo desobedece. Cuando el equipo le dice Capitán Price vámonos. Y él aún así lanza el misil sin su autorización. Que sí salva a todos, uh, salva a los marines en Estados Unidos y ayuda a ganar la guerra, pero lo hace aún sin el permiso de Shepard. Luego Shepard se van a gloria de esa decisión, pero él nunca autorizó eso. Además, una frase que evidencia lo que les digo de que el Capitán Price nunca confió es esa de "sin confianza no hay traición" que le dice a Soap, por lo cual podemos inferir que Price sabía. O por lo menos sospechaba de que Shepard tenía algo entre manos, cosa que era verdad. Por lo cual Shepard, que no es menos astuto que Price, decidió eliminar a la fuerza operativa 141 completa y estuvo a punto de hacerlo. Solo que no pudo eliminar a los dos mejores miembros junto con su amigo ruso del helicóptero. Todo eso aporta mucho a la psicología del personaje de Shepard, la verdad nos da mucha profundidad en un buen personaje. Aunque no parezca y no sea del conocimiento de todos, el carismático Sandman y el bueno de Frost ya conocían al Capitán Price y a sus muchachos mucho antes de los hechos de Modern Warfare 3, ya que juntos participaron en la operación Kingfish de búsqueda y captura de Vladimir Makarov. Es más, se sabe que ya se conocían antes de eso, de los sucesos de la operación Kingfish y de Modern Warfare 2, pero el misterio está aquí. Sandman y Frost se enteraron de la traición de Shepard? ¿Y si lo hicieron? ¿Qué pensaron? ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué les pareció? Lo primero es decirles que sí, evidentemente sí se enteraron, ya que Makarov filtró todo sobre Shepard. Todo mostrando la clase de cerdo, de rata asquerosa que era. Y a su vez limpiando su propia imagen, por lo cual todo el mundo se enteró. Me imagino yo que se tuvieron que enterar antes. Yo creo que se enteraron en el momento en el que Shepard reportó a la 141 como terroristas O más bien solo a Price y a Soap si no estoy mal Eso explica por qué a ellos no les cayó el peso de la ley Si iba a reportar a toda la 141 pues también tenía que reportar a Sandman a, y, y a Frost pero no lo hizo porque los únicos que le preocupaban eran Soap y Price Ya que estos no estaban en el frente de la guerra en el que sí estaban el equipo Metal Pero lo que les digo en el momento en el que denunciaron a Price y a Soap ellos algo tuvieron que sospechar, ellos algo tuvieron que pensar que andaba mal Solo que, pues estando en el frente de la tercera guerra mundial No puedes ir a ayudar ni a contactar a tu mejor amigo Luego, es verdad que el Capitán Price sí contacta con el equipo Metal Me imagino que para ese entonces ya se enteraron lo que les había pasado Pero como dijo Sandman en el subterráneo hundido ¿Se salvaría alguien? Ya no podemos hacer nada por ellos. Aunque eso no quita que les pudo doler. Es más, si se hubieran enterado antes y no hubieran estado en el medio de la Tercera Guerra Mundial, estoy segurísimo que hubieran ayudado al Capitán Price a cobrar venganza de Shepard. Una respuesta interesante a un interesante, por llamarlo así, hueco argumental que nos deja la campaña de Modern Warfare 3. Esto más que un misterio es un detalle y una curiosidad interesante que cruza ambos universos que después desmontaremos, pero cruza ambos uni universos de Modern Warfare. Y es que en la misión Apagón de Call of Duty 4, cuando se reúne el equipo de Price con Kamarov y sus hombres, Price le dice a Kamarov que no olvide lo que pasó en Beirut. Y nunca se vuelve a mencionar eso, hasta la primera cinemática del modo operaciones especiales de Modern Warfare de 2019, en la que Kamarov viene y se acerca a Price y le paga lo debido. Sería muy interesante que en un futuro, en Modern Warfare 2 quizás, a modo de flashback, pudiéramos ver qué fue lo que pasó en Beirut, pero solo podemos intuir que el Capitán Price tuvo que salvarle la vida a nuestro amigo ruso adicto al vodka. Este misterio la verdad es que no es tan profundo, pero me pareció que merecía estar aquí gracias a su importancia y nostalgia. Les explico para los que no lo conozcan. Durante los tres primeros Black Ops apareció ese misterioso búnker en el mapa más emblemático de la historia de Call of Duty, Nuketown. Todos empezamos a preguntarnos, ¿qué hay dentro? ¿Se puede entrar? ¿Verdad que se abre en la cinemática final de Zombies? y muchas otras cosas y teorías que estuvieron rondando y estuvieron entre nosotros mucho tiempo más del debido incluso hasta que aceptamos la realidad y es que no hay nada simplemente no hay nada no hay un modelado no hay un diseñado no está hecho para que haya nada dentro vemos que mucha gente usando playstations piratas se mete ahí al búnker hackeando el juego y no encuentra nada no existe nada pero en Call of Duty Black Ops 4, Treyarch quiso hacer un pequeño homenaje a esto, ya que en el mapa de Blackout Dreyarch puso Newtown Como tal, y puso el búnker Abierto, y cuando entras Al búnker, es bonito La verdad, es un sitio muy interesante Con bastante loot, los animo A explorarlos, pero, como les digo No es un misterio muy profundo No voy a caer en eso de 2013 y 2014 Que teorizábamos tanto Pero me parecía nostálgico Mencionarlo Y el último misterio de este iceberg, este sí les va a volar la cabeza, los anteriores dos eran como para ablandarlos mientras, cocinó, mientras cocinaba este misterio. Y es que es algo curioso, más porque va a debatir un punto anteriormente tratado en este mismo iceberg, y es el del multiverso. Déjenme les explico por favor... Que la paja mental que me pegué... Para poder hacer esto... Fue descomunal... Así que por favor escúchenme... Para conocer este misterio... Tenemos que retroceder a la época de Call of Duty Black Ops 3... Una época muy bonita para nuestra comunidad... Quizás la época de plata... Muchos lo llaman... Pero debemos ir hacia el final de esta época de, la, de, esta época de plata... Ya que... Estaba por salir el nuevo Call of Duty Infinite Warfare... Y en ese contexto... Vayámonos al multijugador, en específico al mitiquísimo mapa de Nuketown del que les hablaba antes Pero esta vez no nos importa ni mucho menos el, el búnker No, vámonos específicamente a unos pósters que hay pegados en las casas Hay un aviso publicitario del SDF, el que nos enteraríamos después que es el bando enemigo de Infinite Warfare Ahora vamos a la mitad del mapa y observemos la pantalla gigante que siempre está ahí la cual nos muestra el que en un inicio iba a ser el enemigo principal del juego. Que terminó siendo este, pero bueno, en un inicio era este calvo. Quizás lo hicieron para maquillar la identidad. No lo sabremos. Y ahora el detalle más evidente. Y es que al final de cada partida que se jugase en Nuketown, aparece una nave gigante. Una nave inmensa. La cual destruye todo. Suelta un láser sobre el planeta y lo destruye todo. Para que al final aparezca el... Logo, logo del mismísimo SDF, misma nave que se despliega en Infinite Warfare cuando te sacas la nuclear en el modo multijugador, o la misma que en el modo campaña en algunas misiones hace unos cuantos destrozos, por lo cual vemos que están directamente conectados en el mismo universo Black Ops 3 e Infinite Warfare, ustedes dirán, pero el multijugador no está en el mismo universo que la campaña, pues sí amigos, como sabrán, el multijugador de Black Ops 3 es una simulación que sucede dentro de la campaña. La historia está de los especialistas, que si hay un uno que los espía a todos, que si no sé qué. Pero sí, el multijugador de Black Ops 3 está dentro de la campaña. Entonces, descartamos ese argumento. Otro argumento puede ser, pero amigo, Black Ops 3 no está en el mismo universo que Black Ops 1 y 2. Y yo les digo, claro que sí, amigo. Mira este diálogo en el que mencionan a Raúl Menéndez de Black Ops 2. Raúl Por lo cual, Black Black Ops 1 y Black Ops 2 están en el mismo universo que Black Ops 3 Eso sí, no sé si Black Ops 4 Pero creo que el, primer, el primero y el segundo sí, 100% Y ahora aquí una cosa Ya conectamos Black Ops 1 con Black Ops 2 con Black Ops 3 Ya lo conectamos con Infinite Warfare pero Infinite Warfare, por un punto que les mencioné anteriormente, también está conectado con el mismísimo Modern Warfare 3, la mención del presidente Borsevsky y la Fuerza 141. Cosa curiosa, ¿no? Porque conecta Infinite Warfare con Modern Warfare 2 y Modern Warfare 3. Una cosa creo que más que interesante, la que les acabo de, de demostrar. Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3... Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 e Infinite Warfare están todos dentro del mismo universo. Eso quiere decir que pff, les acabo de volar la cabeza, ¿no? Les acabo de volar la cabeza, o sea, madre de Dios, lo que les acabo de hacer. A mí también me explotó la cabeza y me costó explicarlo, pero es que la cosa no termina ahí, ya que, como sabemos, Call of Duty Black Ops Cold War es supuestamente una secuela de Black Ops 1, sucede de después de Black Ops 1. Entonces, eso quiere decir que a ese universo conformado por los tres Modern Warfare, los tres Black Ops e Infinite Warfare, tenemos que añadir Black Ops Cold War. Pero, esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque... Black Ops Cold War está conectado con Modern Warfare de 2019 juego que es un reboot de la trilogía original de Modern Warfare que está en otro universo no quiere decir que la trilogía original no sea canon no está en otro universo por lo cual amigos aquí tenemos una paradoja espacio-temporal y si quieres verla resuelta te pido que estés atento al canal, ya que en las próximas semanas estaré publicando mi cronología de Call of Duty. En la cual hablaremos de todos los juegos que pertenecen al universo principal y luego todos los otros que pertenecen al universo secundario, amigos. Si quieren ver ese video, solo déjenmelo en los comentarios. Y bueno amigos, eso fue todo por ahora. Nos vemos en las próximas semanas con la cronología y con la última parte de nuestro iceberg. mamá mía lo que se viene.